Creo que ahí ya está. Sé que los he tenido un poco eh, abandonados. Hace aproximadamente 12, 10 días estuve de vacaciones, 15 días. Pero esos días los tomé para hacer cosas de la casa X. No tuve tiempo de grabar, no tuve tiempo de hacer... Nada para el canal, así que instantáneo. Créanme que de verdad tengo muchas ideas, quiero seguir grabando videos por YouTube. Se me complicó muchísimo porque no sé si ustedes saben, si no me siguen en Instagram, pueden seguirme aquí en este Instagram que está aquí. Y pueden ver todas las cosas que estoy haciendo. Yo estuve durante esos 15 días arreglando cosas en la casa y me puse a grabar un documental. La verdad lo grabé bastante rápido, lo grabé con ayuda, pero eh, se me complicó un poco por los tiempos y todo lo demás. El documental traté de subirlo a YouTube, pero YouTube eh, me tiró el video dos veces hacia atrás porque me salía que la música tenía copyright. La verdad yo todavía no comprendo por qué me decía copyright, porque la música específicamente yo la descargué desde la biblioteca de YouTube. Entonces me salía que se parecía a otra canción, la cambié, después me salió de nuevo. Eh, dejé que el mismo editor de YouTube lo hiciera, me quitó una parte de la última, de las última escenas eh, donde salía una música. El documental no me gustó como quedó para YouTube. Yo lo hice aparte porque estoy participando en un festival de documentales cortos y reportaje o una cosa así me incentivaron que lo hiciera porque el documental específicamente es de LGBTIQ más, un poco de letras más, como el hecho de que en unos días voy a tener más días de vacaciones esto es increíble eh, los tomé así que 15 días, un mes trabajo 15 días más tomo de vacaciones y entonces hoy estamos a 11 de julio, este video lo van a ver mucho después. El 11 de julio y ya yo estoy planeando lo que voy a hacer el 15 de agosto. A partir del 16 voy a tomar mis maletas y nos vamos a ir a otro lugar. Ok Google, en nieve. En este momento no está nevando, hay una temperatura de 27 grados. Es parte de las tierras altas de Panamá, un lugar muy frío. No cae nieve, sí cae granizo, pero eh, muchas personas dicen que es como si fuera otro país. Este video es súper corto, lo estoy haciendo rápido y bastante informal, con un audio súper, no sé ni cómo va a salir esto, pero es porque no quiero dejarlo sin contenido y quiero que ustedes, ustedes también. Eh, sepan lo que yo estoy haciendo sé que muy pocas personas me siguen pero todos los que me siguen yo siento que tengo como una responsabilidad de, de informarles a ustedes eh, las cosas los proyectos que yo estoy haciendo porque en realidad ustedes también son parte de mi vida, entonces me gusta mucho incluirlos en eso en Instagram estoy súper activo estoy subiendo muchas cosas en Instagram de fotos arroba las fotos de Samu y en mi Instagram personal empecé a subir fotos que yo mismo me hago es un proyecto que tengo conmigo mismo y también en Twitter estoy haciendo eh, desastres por allá así que síganme arroba y porque la otra cuenta me la denunciaron no sé por qué no sé si a alguien le molestó las cosas que estoy haciendo o si a alguien le molesta mi presencia, mi existencia pero bueno, lo siento mucho, los reptilianos tenemos que quedarnos bueno señores, esto es todo por el momento después les voy a estar informando muchísimas cosas de verdad, síganme en Instagram porque estoy subiendo todo lo que hago por allá y nos vemos en una próxima